No, no, no, no. Sí, un placer estar nuevamente aquí contigo y en este sitio tan emblemático, en la Plaza de la Bastilla, que evoca revolución. Hablabas de reforma hace un momento. Reforma, en términos políticos, siempre debe estar ligado a un cambio progresivo, al mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías. Es por eso que hoy el gobierno, del primer gobierno progresista en Colombia está planteando reformas. profundas, y pintando por el futuro de Colombia, desde la clase emblemática de la Revolución Francesa. Quiero invitar a la colonialidad en el exterior a que salga así de diplomacia al único gobierno progresista que ha habido en Colombia. Nos querían seguir robando, pero el país se... Que no es, total, es un espacio total, total. Más y más profundo en la medida en que las mayorías de la sociedad nos acompañen. El cambio solo es posible con el pueblo. Esto de hablar de cambio Implica saber hacia dónde vamos Implica definir en qué significa ese cambio Implica darle contenidos A una palabra que puede ser usada por doquier El cambio En mi opinión, en el mundo están pasando cosas no podríamos dejar de mirar lo que pasa con la humanidad en el planeta para no entender lo que puede suceder y está sucediendo con la sociedad colombiana. El mundo está en crisis. Esa es la realidad. No es una palabra que siempre se acompaña ante las tensiones políticas. La humanidad está en crisis. Hoy podríamos resumirla en la crisis climática quizás, es que lo que nos dicen los científicos, lo repetí una y otra vez en las plazas públicas de la campaña electoral, es que podemos comenzar a vivir, si no hacemos nada, los tiempos de la extinción de la humanidad.